Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos este videito que nos preparó la gente de Wargaming aquí en Latinoamérica. Obviamente es un video mundial traducido para nosotros los latinos. O los de habla hispana también, eh, prepárense para las operaciones festivas con Arnold Schwarzenegger, un crack para mí es un ídolo y un orgullo que este chabón esté con nosotros, Arnold acá, yo soy categoría 85, imagínate que crecí viendo las películas de este chabón cuando era tipo Terminator 1, Terminator 2, la Terminator 2 era de 1991, así que yo calculé que tenía 6 años, 7 años, depende de cuando los cumpla, pero más o menos por ahí andaba, así que después de ahí me dediqué a verla 800 mil millones de veces, lo vamos este chabón es un crack, así que vamos a ver el video, vamos a estar reaccionando, a ver de qué trata... Y recuerden que se viene también el tema del calendario de Adviento Con las ofertas diarias, o sea, este mes va a estar A full, chicos, a full Se le cayó, boludo. ¿Qué onda? Hola. Esta carta es para usted. Pero es de hace 30 años. Bueno, 1992. Yo le dije que más o so menos era de esa época. Mi nombre es Johnny. No, oh, qué crack, boludo. nueve oh, años y cuando crezca. Quiero ser como tú. Ya casi es Navidad, pero no quiero ningún regalo. Todo lo que quiero es que vengas a nuestro pueblo a pasar las fiestas. Y con amor, Johnny. Este flaco era físico-culturista, para aquellos que no sepan. Voy a necesitar un pájaro más grande. Qué esta época festiva, ya empieza navidad, los festejos año nuevo Una nueva ilusión, boludo Esta época me encanta a mí, boludo, me encanta Me pongo re sensible, boludo Johnny, recibí tu carta. Un poquito tarde, ¿no? Tarde pero seguro, como dicen. esto es para ti. Misión cumplida. Listo para celebrar. Hasta la vista, baby. Lo único espero que lo hagan bien, boludo, el dibujito de él. Lo quiero tener como comandante ya, olvídate. Porque, ¿se acuerdan que el del año pasado? Operaciones festivas. Bueno, ahora vienen todas las operaciones festivas. Todos los regalos, el arbolito de navidad que hay que completar y todo eso. Ahí va, perfecto. Recuerden que eh, se viene el calendario de adviento. Como les decía también, el tema del calendario. Van a ser ofertas diarias. Y va a decir diarias que salen todos los días. Bueno, si sobreentiende que salen todos los días, son diarias. Eh, hasta el 25 seguramente... Hay por ahí unos un, circulando una, una lista, pero es vieja, se supone que van a hacer algunos cambios, se supone... Hoy creo que está el Hawk 30, el ligero, el cual lo pueden comprar, eh, así que nada, vayan fijándose, vayan viendo lo que les vaya sirviendo. Si necesitan, déjenme en los comentarios y vamos haciendo día tras día. Voy a tratar de hacerlo lo más temprano posible para que, digamos, a la tarde vean si les conviene comprarlo. No. Eh, si les interesa que, digamos, el tanque que va saliendo por día, le hagamos un mini análisis, algo cortito, no con gameplay y todo... Más o menos que les pueda dar mi opinión O la de alguno Porque tal vez yo no lo he jugado eh, Y otro otro compañero que tenga eh, más experiencia con ese vehículo Les puede llegar a dar otra perspectiva O que les diga si vale la pena o no vale la pena Comprarlo por ese precio O al precio que ustedes lo tengan en sus países Porque la verdad es que no lo sé Así que, bueno amigos, nada Ah, y recuerden porque el tema es que También estaba pensando, y tenía algo en la cabeza Que el tema es que el año pasado estaba un Chuck Norris Y yo... La verdad que Chuck Norris sí, es más de los 80 Yo tanto no lo llegué a ver Estaba en Texas Rangers, sí, lo vi, no te digo que no Que estaba bueno, pero Arnold a mí es, lo tengo Allá arriba es un crack, boludo Es un crack Olídate, que viendo sus películas de una Así que bueno, este mes vamos a estar todos los días con videitos seguramente a diario Porque se viene, ya te digo, el calendario de viento Déjenme porfa en los comentarios, quiero saber eso, si les interesa o no Y apoyen este video con un like Y eh, si les interesa que hagamos los videos diarios analizando mini análisis Videos de no sé, de 6, 7, 8, 10 minutos Ponele, analizando un tanque sin replay, sin salir al campo de batalla Porque quiere ser algo ágil, si no es un video de 40 minutos todos los días, ni da Así que nada chicos Déjenmelo porfa en los comentarios Besos, cuídense, que tengan eh, eh, felices fiestas Aunque falte un mes, chau chau